La estrategia metodológica que implementaremos tiene tres componentes. Aprendizaje basado en problemas, recuperación de la experiencia y aprendizaje autogestivo. Utilizaremos el método de aprendizaje basado en problemas, el cual consiste en plantear un problema, caso o reto que debe ser analizado y resuelto, lo cual facilitará el aprendizaje significativo y situado.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 se realiza un planteamiento conceptual y empírico de los temas que se abordarán y se presenta un problema, caso o reto que deberás resolver. Para poder solucionarlo, deberás hacer uso de tu experiencia, de tal manera que puedas identificar las necesidades de información que requieres para completar esta tarea. Temáticas o proceso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 Producto integrador. En este espacio podrás entregar y socializar tu producto integrador. Esto es, el producto donde se muestra la resolución del problema, caso o reto presentado en la problematización. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?